Buenas tardes, buenas tardes, que me... si veis que miro muy para abajo es porque el monitor en el que yo puedo ver mi cara está debajo Buenas tardes a todos y a todas, ¿Qué hostias vamos a hacer hoy, eh, hola yo soy fénix hoy vamos a jugar al culto del cordero Es que lo pone, lo pone en el título, ¿no? ¿Para qué vamos a darle más, más misterio, más magia? No la tiene, ya está, vamos a jugar al culto del cordero eh, al culto de lamp para los no hispanohablantes, eh... Por qué vamos a jugar a esto? Pues porque nuestro querido hombre misterioso, como también podéis estar viendo en el título, así es que no tengo misterio ya, o sea, yo soy transparente. En el título lo estáis viendo el hombre misterioso nos ha prestado su portátil, con su clave de juego, con su Steam, con sus cosas, para que podamos jugar a esta obra joya maestra y absoluta. Eh, aviso: yo he jugado, he jugado, sí, he jugado, he jugado a la beta de esto eh, y he podido probarlo, pero durante un tiempo muy limitado que lo tuve. Eh, aquello cuando el cuando el Steam Next Fest cuando publican las case y demás eh, qué pasa he visto horas de este juego 400 eh, entonces sé cómo va digamos el mid game pero el early no lo conozco así que va a ser una experiencia también para mí dicho esto voy a pedir la producción porfa que me pase la monster nitro de la nevera y punto número 2 vamos con el Lamb! let's fucking go ya lo estáis viendo en la pantalla, o sea, eh, precioso, absolutamente brillante, es, es muy bonito realmente, o sea, está muy bien diseñado El arte es muy mono, el protagonista es muy mono, todo es muy mono eh, No, no, no le voy a dar... Muchas gracias producción No le voy a dar mucho más... Monster, patrocinanos eh, mucho más... Pues eso mm, no, sé, es que no, no, sé ni, no sé ni qué decir ya, es viernes, he tenido clase larga Vamos a jugar y que sea lo que Jesucristo quiera. Let's fucking go. Eh, tenemos eh, la partida del hombre misterioso. Lógicamente. Y vamos a crear una nueva partida. Porque pues, no le vamos a borrar su partida. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Entonces, vamos a clicarle aquí al nuevo archivo de guardado. ¡Luz! Se hizo la luz. Pues si no, oscuridad. Eh, también. Alabado sea el cordero portador del gran poder. Prometido libertador de aquel que espera en las profundidades. Bien. Eh, Aún así, veste el sacrificio, vamos a necesitar más volumen, Ñigo. No. Veste sacrificio, ve con cuidado, pues una corona no puede posarse sobre dos cabezas. Eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso es un poco ambiguo, como diría mi profesor de Prog. Eh, está haciendo cosas, sí está. Mirad lo bonito que es este juego, o sea, de verdad, por favor. Es que es precioso realmente. Si os fijáis, mirad esto, o sea, es... Es realmente muy, muy bonito Y luego, eh, pa, mirándolo desde el punto de vista de Vamos a analizar el juego, ¿vale? ¿Veis que tenemos, para ser exactos Ocho direcciones? ¿Sí? Tenemos arriba, abajo, izquierda, derecha Y derecha, arriba, derecha, izquierda O sea, derecha, joder Derecha, arriba, izquierda, arriba eh, Derecha, abajo y izquierda, abajo Y si andamos hacia adelante Pues estamos destinados a morir, gente ¿Por qué? Pues porque así empieza este juego Me estoy dando cuenta de que si no me equivoco, como que está tratando un poco en reaccionar el mando Se está bugueando un poco a lo mejor A lo mejor es cosa como tal... Sí, vale, es cosa de que, lo... de que el octágono este no es perfecto También Pero bueno, oye, cosas Estamos jugando con mando de Gamecube, por si no sabéis mando de Gamecube, precioso A rodearse para morir Ahí estamos, vámonos Los sabios, gente y cosas entre nosotros se encuentra el último ejemplo de su especie Todos los hemos sido capturados y decapitados Cordero Será imposible completar la profecía Porque hay una profecía aparentemente de que un cordero está destinado a ser Jesucristo Y aparentemente ese soy yo eh, El enemigo atrapado en las profundidades quedará condenado a un cativerio eterno Y la antigua fe perdurará para siempre eh, Ahí está, me van a cortar el cuello Y ya no Magia Pim pirim pim pim pirim pim pim pirim pim pim pirim pirim pim pim pirim pim pim pirim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim han pim el pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim que matado te evitar que eh, si os fijáis está con cadenas Te volveré a la vida, pero aquí todo tiene un precio Lo único que te pido a cambio es que fundes una secta en mi nombre Trato, mirad las opciones O sea, miradlas Durante un momentito, ¿vale? Paraos a miradlas y decirme Decidme, ¿cuál preferís? Sí, por supuesto, bien Bien, bien Está guay, ¿no? Mucha opción ¿Te da una... Iñigo, por favor te dan dos opciones que son la misma. ¿De qué te quejas? Vamos a ver la que sí. Estaría gracioso que hubiesen hecho la que nos pasó la última vez. Que fue la de clicarle al no. Y que te salga el meme de... Pim, pim, piripim, pim, pim, pim, pim, pim. En plan, se acabó la... Se ha acabado la... Esta. Y culto de la... Precioso. O sea... Oh, vaya. No estoy muerto. Sorpresa. No sé cómo van los controles de este juego. Atacar con la X. ¿Cuál es la X? Vale. Y esquivar con la B. O sea, con esto esquivo. Bueno, sí, roto, pero sí. Tú mueres. Bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. Seguimos bajando. Esquivame esta, crack. Eh, vamos a proseguir hacia aquí. Y pasamos de zona. Esto es así. O sea, eh, eh, escuchadme, esto es así de frenético. ¿Estás en el infierno? No exactamente, como tal esto doy por hecho que es un universo alternativo distópico Pero... no O sea, me han devuelto la vida He ido al infierno O a lo que coño fuese eso, era demasiado blanco para ser el infierno Y ahora he vuelto a la vida, a la realidad Pero esto es así de frenético, o sea, acostumbrados Porque la vida es así de dura El primero Me han enviado para guiarte, estamos en la... Mira, te lo dice aquí donde está Estamos en las profundidades de la antigua fe eh, Básicamente es un, lo dicho, mundo distópico o cosas Corremos un grave peligro. Mi misión es llevarte a un lugar seguro, continuo atrás el bosque y escapar de las trampas que acechan más adelante. Estaré cerca de ti. Pues no está gracioso. Puedo romper esto. ¿Puedo romper esto? Sí, puedo romperlo. Qué guay. Vámonos. ¡Va! Esquiva para no recibir daño. Ya, esto ha, ha sido culpa mía. ¡Crack! ¡Muérete! A veces apuntar en este tipo de juegos resulta un poquito complicado Pero vaya, o sea, visita gorrada, quiero decir Es lo que toca Esto para abrir inventario, ¿cuál es ese botón? No, este no, ¿es este? Sí, es este, vale, bien Que, insisto, estoy jugando con el mando de la GameCube, no estoy acostumbrado También con la A, ¿qué hostias hago? Con la A no hago nada, en fin, vale Eh... Vale, cambio Toma triple kill Colátera de la hostia vamos para arriba frenetismo frenetismo velocidad velocidad velocidad he dicho velocidad he dicho velocidad a volar me dan de una moneda en una moneda qué putísimo triste epi vuela vale pegamos pegamos en eh, la música de este juego es brillante os lo digo Joder con darme de moneda en moneda, macho. Cofre. Tres monedas. Tremendo Para arriba. Va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Hay que salvarlo. ¿Sí? Ahí está. Así funciona, lo dicho. Eh... Es, es una... Están haciendo sacrificios. Entonces la gracia está en que si yo... Evito este sacrificio si yo salvo la, al, al, en este caso, burro, asno, lo que sea, llámalo como quieras, muy mono Pero está triste porque lo van a matar, sorpresa, yo también lo estaría eh, Pues se tiene que unir a mi secta porque así funciona la vida ¿Tú quién coño te crees, pedazo de gilipollas? A volar A volar ¡Epi! ¡Qué visitita, ¿no? Ah, vale, esto, esto va, por hordas, va por hordas, va por hordas, va por hordas, va por hordas, va por hordas. Mira, y ahora haces pam, y lo haces pam. Y ya está. Magia pura. Me viene a la vida. Tiene miedo, obviamente. No te preocupes. Y lo mejor es esto. Rescatar. ¿Sabéis cómo se le rescata? Así. Correcto. Como si literal... ¿Lo estáis leyendo, no? Pues a eso le llaman rescatar. Es impresionante este puto juego. Me encanta. Vale, jefe final. Oh, eso tiene pinta. Y ahora es cuando me deberían dar cosas. Lo has hecho muy bien. La corona roja, que es lo que llevo encima de la cabeza. La turbostia. Eh, de transportarte, muy bonito. Vale, perfecto. Muy, boni muy bonito todo. A volver. Vámonos, nos vamos. Ahí te pone cosas, tiempos y demás. Y procedemos Estamos en la secta Selecciona la dificultad Sí, vamos a irnos a normal Porque es fácil Quiero decir Ah Soy malo Pero no tanto Y esta tierra de aquí Tiene que quedar mona Esa es la gracia Vale Tenemos que decir que recolecto madera o piedra eso es. Eh, que hay un cofetazo, un mono. Adoctrinar. Venga, a volar. ¿Qué nombre le ponemos, gente? No sé si me deja, si quiero elegir el nombre. Bueno, vamos a irnos a random, ¿vale? Yarbre. Cuando, cuando Íñigo me diga, yo paro. Bremer. Zornati. Mutrear. Panano. Pejulbre. Ya Pejúbre, Ya está Forma ¿Quieres que sea? Un ciervo Un cerdo Un zorro Un gato Un zorro otra vez Los zorros son diferentes Zorro ¿Cuál de los dos? El de la derecha El de la derecha eh, ¿Qué color lo quieres? Ese Este Eh... Es... Sí, se va a quedar tal cual Eh... Rasgos Tiene coprofilia 10 de fe al caer enfermo 15% más fácil de subir de nivel Y 10 de fe inmediatamente después de reclutarlo Perfecto, pues sale A volar, hermano Mira lo que mono es cuando hay que decirle? Vamos a tener que tal árboles Viene otra vez este señor Es que el, el, el ratago este de los cojones sale de la nada, me da miedo eh, Vale eh, poco para cocinar Tenemos que recolectar madera y recolectar piedra Vale, la gracia está en Él puede recolectar de eso Pero yo también, obviamente, puedo recolectar otras cosas ¿Sabes? En plan, yo hago así, recolecto vallas, por ejemplo Puedo irme a, a, aquí y recolectar piedra, creo O aquí, ahí está Y minar piedra Ya que necesitamos madera y luego necesitamos piedra Pues puedo recolectar piedra yo Y decirle al otro pibardo Que recolecte madera, ¿sabes? Ahí está Ya tenemos piedra eh, y el pibardo debería ver si eso es Va todo lento, ¿eh? O sea, miradle, su velocidad es esa Y mi velocidad es esta Es impresionante lo lento que va el pibe, ¿eh? Vale, vamos a construir un, un fueguito muy mono Sí, correcto Vamos a ponerlo tal que aquí Venga, vamos a ponerlo aquí Sí, la gracia está en que lo pones, pero luego tienes que construir también. O sea, no, no, no es tan fácil. Tus adeptos ¿no necesitan comer y que tengan comida o no, depende de ti. El hambre. Empezar a morirse de hambre. Busca comida durante tus cruzadas. Elige rutas que pasen por zonas de aprovisionamiento. Ahí está. Eh, ahí está también. Entonces podemos cocinar, por ejemplo. Eh, Plato de vallas, pues si ¿sí tienes vallas. 15% de probabilidad de que el adepto salga caca instantáneamente. Bueno, la vida es dura. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea. Eh, te acabo de salvar de que te maten No te quejes tanto No, no te quejes tanto ¿Por qué no me deja cocinarlo? No? Ah, sí, lo puedo cocinar ¿Por qué, hostias, no lo puedo cocinar? Ah, porque necesitas seis y yo tengo tres Vale, pensaba que, que necesitaba tres y yo tenía seis Vale, pues básicamente es tan fácil como venirse aquí y hacer prrrr. Hecho, ya está Vale, a volar, venga Preparamos comida A volar, a cocinar Vale, es así de simple Aquí, así. Ahora hay que construir un santuario Pero no nos hace falta E2 y oro, así que vamos a necesitar Salir a por más personas Es que mirad, mirad cómo sale el matarlos O sea, miradlo es, es turbio, es muy turbio Bienvenidos a las dictaduras para nada hemos tenido esta conversación antes, aquí lo estamos viendo. Um... Ahora la puerta no está cerrada. Bienvenido a la vida. ¡A volar! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. Es cuando veis el sistema, ¿no? Se acaba de abrir la puerta verde. Y esto a fin de cuentas no deja de ser un. un rogue roguelite. Creo, congestión, sí. Se ha petado súper fuerte. ¡Dios! ¡Qué hostias ha sido eso! ¡Qué puto miedo! Me encanta este juego, es precioso. Y al mismo tiempo, cojona. Pero bueno, oye. Visita he algo gorrada. A volar. Vámonos. Posiblemente tendremos que pegarnos contra un boss aquí en este. Espadita, Ahí están las tres vidas. Y tenemos, pues, espadita. Que ya tenemos algo, al menos, oye Eh, leer ¿Qué pone? ¿Qué pones? Que vienes a las tiras del obispo Lesi Eh, enhorabuena, o sea, quiero decir A volar ¿Puedo llevarme? ¿Puedo? Sí, oh, ah, ah Toma tiras del antiguo obispo de su puta madre No, me la suda Epi, te calmas Casi me, casi me pega. ¿Qué está pasando? ¿Qué coño está pasando? ¡Joder! ¿Quién es este? ¿Qué hace aquí? ¿What the fuck? Mete el ramo entre las piernas. Apuntamos eso. ¿Qué cojones? Puto miedo. ¡Pam, pam, pam! ¡No! ¡Joder! Me estoy equivocando de botón todo el puto rato No No, si yo te pego antes Ahí está Y como podéis ver Tengo eh, para seis hostias ¡Epi, epi, epi, epi! A volar Vámonos Vale, y luego estáis viendo el minimapita arriba, ¿no? Vale Ya, pues eso está muy gracioso porque no sé las mierdas estas de en medio no sé exactamente qué coño hacen, pero me lo puedo imaginar a lo mejor No sé qué coño hacían ¡Eh, vida azul! Eso está muy guay Y os preguntaréis, ¿por qué? Porque es escudo No, por nada más Y diréis, ¿por qué ustedes vuelves atrás? Pues porque aquí arriba también hay cosas Correcto, esto era justo donde quería llegar Me encanta la voz de este Pau O sea, la adoro eh, ¿Qué pasa? Os da cosas Este pavo O sea Vienes aquí Levantar las cartas Esto es como si fuera El chamán de la vida eh, Entonces por ejemplo Coge y hace Ale, a correr Entonces elige Tienes Un corazón Tipo de escudo o Aumenta la probabilidad De encontrar mejores cofres Pues voy a pedirme Un corazón de escudo Ya está Ale, a volar Más que nada ¿Por qué? Porque soy un puto manco Entonces me va a venir bien Yo estoy seguir volando Para adelante ya está O sea, es que no tiene más Quiero decir Cofre Cosas, cosas, muchas, eh, muchas cosas A volar, vamos ¿Puedo ir directamente al boss? No, creo que no, pero bueno, me la suda Vamos a pillar recursos ¿Podemos, ¿podemos recolectar? Sí, podemos recolectar, esto me viene muy bien Simplemente porque, porque pues, puedo recolectar Y así luego puedo tener cosas. Y diréis, Gaiska, ¿pero en serio te vas a parar? Aquí ¿A qué hacer? Esto? Sí Sí, porque esto es un juego que tiene Doble función, o sea, no tiene sentido Que hagáis solo eh, mazmorras y no tiene sentido que hagáis Solo el, Lo que viene a ser la secta, porque tenéis que hacer ambas Porque así funciona este puto juego Entonces, si no hacéis ambas, pues sois un poco tontos Si no sabéis jugar Ya está, es así de básico De buen rollo Pero quiero decir, si os, si os gusta este juego Y si os compráis este juego es, es porque queréis jugar a este juego Si solo queréis jugar a un puto Metroidvania O, a, o sea, un Metroidvania Si solo queréis jugar a un eh, Roguelite un roguelike me la suda, pues compráis el Hades. No este juego. ¿Vale? O sea. Quiero decir, así funciona el asunto. Bueno, qué puto miedo. Empezamos fuerte, va. A volar. A volar tú también. A volar. A volar. ¡Epi! Ya me han dado una hostia. Dame cosas. Ahora ya, ahora ya me están empezando a dar más monedas. Eh, ¿No me dan nada por romper esto? No, vale Pues a volar Venga. Otra vez el señor Otras dos, ahí está 10% eh, de probabilidad de acertar un golpe crítico Sí, me... O sea Pensaréis que no Vale Pero realmente eh, Un 10% de golpe crítico es una burrada Quiero decir, es muchísimo Epi Son tres hostias, vale Son... A través de pared Ese no lo había visto También es verdad que esta, esta vista pueden en determinados casos Joderos para Para ver a los enemigos en, en muchos casos Realmente, o sea No jokes Joder, qué pesados, coño Dejadme en paz ¿Tú a dónde coño vas? ¿Varguela? ¿Me ha dado? No, no me ha dado Tía, pues no sé ni cómo que sea el de deflector Y ahora tiene pintazo de que vos, pero bueno, y cosa de la vida Buah, wow, qué puto miedo me da esta puta mierda Eh, por pues si no os habéis dado cuenta acaba de cambiar el color de la pantalla Cago en la puta Cago en la puta No, no, no, no, no Va a explotar Es que fijo que explota ¡Ah! ¡Qué hostias es eso! What the fuck Vale, no sé cómo ataca, ¿vale? Así que yo simplemente voy a probar Epi, que no se ha atacado con este botón Tengo que empezar a llevarme a sus... A los chiquititos Porque si no me van a joder vivo La doble Doble Epi, casi me lo como Vale A ver, es el primer boss, ¿vale? O sea, no, no pidáis que sea complicado Porque no lo va a ser Quiero decir Ya está es el primer punto boss. ¡A volar! ¡A volar! ¡A volar! ¡A volar! Fuera. Se marchó. Y ahora es cuando. Creo que podéis elegir. Sí, pone escoger: Pepita de oro, Semilla de arbusto de vallas. O 14 de madera. Pues madera como tal ya tengo. Creo que voy a pillar arbusto de vallas. Porque como dar semillas de arbusto de vallas no tengo. Y, y renta bastante. Aparte que me dan tipo mazo mierdas. Sí, y ya está. Y dicho esto, a volar. O sea, bonita puerta, ¿no? Un sector de cuatro Aparte necesito cuatro sectores para abrir esa puta puerta Nos vamos a casita Ahí está Seis minutitos de run Vámonos Salimos aquí a que la secta Volvemos para abajo Ahí está. Vamos a proseguir con. Es que, de verdad, mirad lo satisfactorio que es esto. Vale. Nombre: Andusias, Tormer. no tienes que parar tú. Yartre, en el que te guste, vaya. Yartre, Tortijul. Una, dos, tres y cuatro. Jobreti, Jubreti. Jubreti. Vale, eh, forma. Y ahora ya sí es cuando. Tal cual, vale, y, colo y color vale. no lo quieres rosita, no, no. no lo quieres rosita, y el se cae tal cual. Eh, es un 15% más difícil subir de nivel y 10% fe al caer enfermo. Perfecto. Y ahora es cuando. Ataca. Ahí está, vámonos, Andusias, vámonos. Vamos a mandarlo a por piedra, venga. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Para recortar de que necesito un santuario Que ya sé que necesito un santuario Pero que no puedo construirlo todavía O sea Además, ¿cómo este se construía? ¿Cómo hago lo de construir? Ah, aquí, mira Construir Construir Santuario 30 monedas Buah Ah, ahí está Eso es Esto, esto es, esto es lo, más roto que, lo más roto del mundo Ahora vais a entender por qué Todos los adeptos van siempre a construir Antes que a, otro, a todo Y ahora es cuando Te veneran Un nuevo adepto me lo acaba de dar. puta cara? Vale, entonces le vamos a dar otra vez. Íñigo, un... nombre. ¿Cuántas veces le damos? Sí, como... Un, dos, tres, cuatro y cinco. Al grear. Justo. Eh, ¿Quieres que sea un cerdo rosa o quieres otra cosa? Cerdo rosa. Cerdo roja. Escepticismo nato. 10 de fe. Y menos 10 de fe inmediatamente después de reclutar este adepto. A que te sacrifico por gilipollas. Eh, y el auto se 15 más rápido, a las 6 más reposo en cama, perfecto. Menos 15 después al reclutarlo. Eh, a que te sacrifico por gilipollas. O sea, te acabo de literalmente. Y luego le mandas a venerar. Entonces le das así, no sé qué tal, muy bien, muy bien y muy bien. Entonces lo que haces viene el pavo a venerar. Y lo que haces, le pegan. Le pegan cosas. Le pegan cosas. Entonces, si yo mando, si yo le echo un cable a este con esto y le digo que se vaya a venerar. No, ¿puedo, puedo dar para atrás. Trabajar en veneración. Vale. Entonces lo que hacen ellos es venir aquí y darme mierdas. Y yo las recojo. Hago así y me las quedo. Desbloqueo una inspiración divina. Recuerda la inspiración divina. Pues en este caso el, el templo. Construye un templo. Vamos a construir un templo. Joder, qué grande todo. Perfecto, ya está. Vale, a la volar. Y luego tenemos, por ejemplo, eh, sacos de dormir. Eh, para que tus autos duerman muy inestable, se rompe constantemente, bueno, es lo que tiene. Requiere uno de inspiración divina, que además no tengo, pero bueno, oye, la vida. Entonces te vienes a que construir. Aquí tenemos que construir un templo, para lo que necesitamos 5 de piedra y 15 de madera. Perfecto, vamos a venir aquí, vamos a reventarlo, van a dar madera. Construir un templo, voy a recolectar vaya ya de paso. Vale, vamos a talar esto. 2, 3 Vale, ¿cuánta madera tengo? Tengo 10 de madera Necesito más, vamos a romper estas mierdas Ahí está No me dan más que uno de madera, por cada uno de estos Bueno, oye, la, la vida es dura Otro de estos Y me queda uno Ya está, ya tengo madera suficiente Y ahora es cuestión de recolectar piedra Con vallas hacemos platos de vallas Y... ¿Cómo está el hambre? El hambre está bien Mira, podemos hacer plato de vallas y plato de carne Eh, podemos hacer plato de carne Esto está, está guapo Vamos a hacer un plato de vallas Vamos a hacer dos Se cocina Y se cocina dos Vale, a volar Cuando tengan hambre ya irán Y ahora vamos a recolectar piedra Porque no sé cuánta tengo Pero desde luego no es suficiente Ahí está Tengo dos de piedra ahora ¿Veis que me están dando en plan puntitos, no? Pues eso Esa es precisamente la, la gracia a ver, seguimos recortando piedra. Seguimos recortando piedra. O sea, tardan bastante en darme mierdas. Vale, y con esto ahora sí que deberíamos poder hacer esto. Y vamos a construir, ahí está el templo. Y el templo lo vamos a poner al que. A... Aquí, venga. Aquí, vamos a poner el templo. El tema del, de los cuadrados estos así en diagonal está bastante gracioso. Así que ahora todo el mundo tiene relevancia a la hora de hacer esto. Sabemos los que están venerando. Venerar siempre tiene más relevancia que construir. Porque pues así funciona esto. O sea, quiero decir. No lo he elegido yo, ¿vale? El templo es el centro de tu secta. Ahí podrás dar sermones para hacerte más fuerte y llevar rituales con los comandantes para de tus adeptos. Ahí está. Eh, y luego la fe la tengo que mantener. Y ahora se da un sermón. Dios, qué putísimo miedo Vale, ahora es cuando les llamo Vengo aquí Y damos un sermón Entonces están todos obligados a venir Ahí está uh -huh. Uh -huh. Vamos a darle Me van dando mierdas y con esas mierdas me van dando cosas también en esto. Y luego como tal debería poder... Ya has dado un ser mono y no puedes dar más que uno. Viene este señor. Eh, doctrina y cosas. Vale. Y dicho esto voy a recibir estas mierdas. Que me vienen muy bien. Y a estos les voy a decir... Que se pongan a... Eh, madera. Tu madera. Y tú dame la que tienes. Que creo que no te queda mucho. Eso es. Ahí está. Tengo otra. Inspiración divina. Y en inspiración divina, pues... Puedo... Para hacerla. Para cosechar. Sí. Vamos a hacerla. Vamos a va. Porque la otra es algún saco de dormir que se revienta solo Así que vamos a poner una parcela Y ahora puedo poner esto Que es Paquete de agricultura Granja, le está haciendo granja Bueno, no está mal Pero sí, prefiero, prefiero esto. Y ahora este señor Vamos a decir que se vaya a recortar piedra Venga, a volar Bueno, las tierras y busca fragmentos de piedra Los mandamentos Perfecto, pues dicho esto Vamos a tirar para arriba Vale eh, y creo que No puedo irme a ninguna parte Que no sea puerta verde sí, Tiene pinta de que no puedo Así que habrá que irse aquí otra vez, creo Aquí pone cosas Ah, bueno, vale Pues la única que me deja La fuerza oscura Pero ahora la entrada 2, claro O sea, quiero decir Aparentemente no, no todas las puertas... Eso es. No todas las puertas son iguales. Va a andar un hacha de la hostia. Perfecto. Vamos bien. Venga. Hostia, es muy lenta el hacha, ¿eh? Es muy lenta el hacha. Hace muchísimo daño. Pero es muy lenta. Es muy, muy lenta. Vale. Eh, vamos a... Vamos a intentarlo Tenéis además arriba la ruletita. Uy, ¿qué quieres tú? Dime, ¿vale? ¿Qué, qué hostias. Qué hostias acaba de. ¡Eh! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? What the fuck es esto? Eh, vale, pues aparentemente ahora puedo disparar mierdas Que tengo que cargarlas o puedo hacer un auto de la hostia eh, El fervor es la ira conseguida honradamente por castigar a los no creyentes y sirve... Es que mirad esto, pueden decirte Consigues sangre al matar enemigos y con eso puedes aumentar tus niveles O pueden decirte El fervor es la ira conseguida honradamente por castigar a los no creyentes Y sirve de munición para tus maldiciones o sea, hay una diferencia, ¿sabes? Sí Un clip, Íñigo, porfa eh, Proseguimos Los enemigos están fervor Cuando acabas con ellos Repetalo para recargar tu mal O sea, ya está Vale puedo Esas bolitas de mierda Que estáis viendo ahí que hecho, yo mismo tengo 3 de 3 Vamos a tirar para arriba ¿Por qué? Porque puedo ¡Eh! ¿Qué cojones? Ah, vale LOL Que Esta hacha está muy rota O sea, honestamente se suelta con la griega, vale Vamos a tirar para abajo Takata, takata, takata Takata Mira, puedo hacer Exactamente eso No hace muchísimo daño Pero es suficiente como para que me rente. Pero quiero decir, o sea Simplemente attacks de lacha o sea, Hasta ahí ¿Me da? Cosas interesantes. Vale. Pero me he dejado salas sin tocar. Así que vamos a bajar. Para poder... Ahí está. ¿Qué me das? 10% de probabilidad. Uh, uh, uh. Vamos a rezar para tener suerte, gente. Porque me pueden dar corazones azules. A todo esto. Vamos a matar a estos. Porque me dan precisamente cargas. Eh, ¿no me dan más cargas? O sea, que me iban a dar más cargas Hostia, dan muy poquitas cargas, eh Eh, la música está muy broken La música de este juego está muy broken Vale, eh, vamos a proseguir para adelante ¡Hostia puta! ¿Puedo conseguir piedra, vida, ni puta idea o adeptos? Vamos a por adeptos Un adepto Eh, vamos a ver, no tengo a dónde ir No te rayes, te vas a mi puta secta Secuestrado, ¿por qué? Porque puedo Algún problema Es que el problema además Es que no puedes Creo que no puedes volver atrás ¿Puedo volver atrás? No, no puedo volver atrás Es una putada esa mierda ¿eh? Una putada muy grande Y aparentemente aquí Tengo algún tipo de Cosa de vida Probar devoción Pierde un corazón rojo Y gana uno enfermo ¿The ¿Oh, fuck? No, no entiendo eso Eh, gente bugs del sistema, no puedo pasar por aquí pero el hitbox está solo hecho en el medio entonces yo como tal puedo venirme aquí y hacer Tachan bugueadísimo bugueadísimo nada, estamos bien um, fragmento de piedra de los no sé qué necesito fragmentos de piedra de los mandamientos que es lo que me han dicho son los tres el mismo, ¿cuál os gusta más? ¿Cuál os gusta más? A mí me gusta el de en medio Pues el de en medio Ataca, ataca Ah, puedo coger Ah, puedo cogerlos todos XD ¡Vamos! Piedra los mandamientos Los putos siete mandamientos ¡Hala, os jodéis! Qué guay Qué guay esto Está muy guapo este puto juego ¿Tú quién coño te crees? Que te reviento, payo Qué pollas Ah, espada eh, Tiene más velocidad menos daño O sea, puedo tener la espada equilibrada o puedo tener esta mierda Esto me da eh, más O sea, daño 2.4 Y velocidad 0.5 Pero la que tengo ahora mismo es velocidad 1 Y daño 1.3 No sé si me renta más Más daño o más velocidad Es el doble de velocidad Y menos del doble de daño Son 2,4 frente a 1,3 y 1 de velocidad ¿Me quedo el hacha o me quedo la espada? ¿Qué hago? Gente, ¿qué hago? Espada o hacha ¿Más daño menos velocidad? O O Más velocidad menos daño ¿Qué hago? Nadie dice nada Me quedo con el daño O sea, quiero decir, en esta vida cuanto más daño mejor. Tío, hostias, haces tú aquí. La corona roja se eleva de nuevo, pero la criatura que la porta es misma de su poder. Me lo estás diciendo tú, pedazo de perra. ¿A qué le pego? ¡Eh! ¡Que atacan muy rápido, hijo de puta! A volar. Ya no ya creo que valga Es que me... Es que... que los estoy one A los putos murciélagos de mierda A volar Mira Toma Sí, atácame ahora Perra El perro de él salta Volar Me han ataca tan lento como parece ¿eh? A volar No me han tocado Y he conseguido un corazón Hostia Tengo tres corazones rojos uno de escudo azul y dos corazones podridos. Cuanto más daño mejor. Literalmente la vida. O sea, acabas de definir la vida. Y recibe el doble de salud al curarse. O las maldiciones consumen un 25% de fervor. O sea, no lo consumen entero. O sea, puedo tirar más Y. Pero es que no sé si me voy a curar siquiera. Vamos a decirle que gaste que gaste el caso. Eh, quiero decir, yo me rijo por la regla de la, de la potencia de fuego Y eso ya lo sabe la gente que me conoce ¡Hostia! Le ¿Qué? No sé por qué Pero tengo algo que le pega a los enemigos cuando me hacen daño Acabo de farmear menos todos eh, Como podéis ver, he perdido un corazón de los pochos Y una carta ¿Cartita? Daña todo lo que haya en pantalla al recibir un golpe se ha bugueado y me lo ha dado antes Se ha bugueado y me lo ha dado antes Ahora todo tiene sentido Boss fight Va gente, se puede Vamos a robar esto A correr A volar Epi Fireball eh, disparo un rayo de fuego desgarrador, mantén el pulso de, de la señora para cometer un explosivo. Y me quedo con esto. En lugar de disparo flameante 1, pues tengo disparo flameante 2, ¿no? Es lo, que, es lo que es, es lo que es. Sí, eso es. Está mucho mejor. Vale, pues es, es lo mismo, pero mejor. O sea, ya está. Entonces lo que hago ahora es. ¡Epi! ¡Sus calmáis! ¿A volar? ¿A volar? Me han hecho daño, así que daña todo lo que está en pantalla. Vale, y si, sí, y diréis, ¿por qué rotas tanto, Gaiska? Pues porque quiero hacer esto. Están muy lejos, están muy lejos como para hacerles esto Daña todo, daña todo, ahí está Tía, me están pegando bastante, eh, en verdad Todo para hacer los gilipollas, pero bueno, oye, que somos expertos en eso eh, Me dan fervor, muy guay, muy guay Bueno, vamos, vamos a pasarnos a boss fight ya. Sí, lánzame mierda ahora de perra eh, Me dan cosas, me dan fervor, me dan más cosas Vamos a tirar para arriba Ahí está, dame cartas 10% de probabilidad de golpe crítico y los enemigos sueltan más fervor. Nah, va a ser el crítico. A volar para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, pa' abajo. Pa abajo, pa abajo, pa abajo. Es eh, no sé si puedo. No sé si puedo. Hace muchos años Creo que puedo Sí, puedo esquivarlo Ya le estoy dando fuerte ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué hace cuatro saltos? ¡Eh! Uno, una hostia más A volar Ya está ¡Ale! A volar, hermano ¿Y sabes qué va a hacer este pavo? Otra vez, secuestrarlo ¿Por qué? Porque soy experto en secuestrar gente. Puedo elegir piedra. 22 pepitas de oro. Pues va a ser esto. Porque me siento rico. Eh, un fragmento de piedra de estos de mierda. Qué bonito todo, ¿no? Qué bonito. Y como había conseguido lo de los corazones pochos, me han quitado un corazón pocho. Y mi dado de vida. Estoy joyísima, vamos. Dos fragmentos. Dos fragmentos de puerta. A volver a casita. ¡Vámonos! ¡Pam! Ahí está. Reventado. Y me renta tener más adeptos. O sea. ¡Hostia, esto es nuevo! ¿Qué queréis? ¿Qué quiero esto? Sí, ¿verdad? Eh, no me decepciones. Eh, ¿quién, quién, ¿Quién ha dicho que lo vaya a hacer? O sea, quiero. No. No. ¡A volar para abajo! ¡Vamos a ver! Uy, me dan cosas. Es verdad, ¿puedo, puedo adoctrinar cosas. Entro solo, pensaba que había que darlo en un botón. Vamos a adoctrinar primero, gente. Eh, sí, claro que lo voy a hacer Monterrayes. No Íñigo, nombre, ¿cuántas veces? Íñigo Íñigo no está. Ocho veces roleamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Se llama Meron. Me parece muy bien. Eh, Miquel. ¿Quieres elegir una forma? ¿Quieres elegir una forma? Tenemos un ciervo, un cerdo, un zorro Un gato, otro tipo de zorro Y luego cosas que no sé qué coño son Un ciervo pero con más cuernos Un asno, una bola de pelo verde Y una bola de pelo roja Un cerdo, un cerdo a correr, ¿y de qué color lo quieres? Todo lo que te imagines Oscur. Azul Claro, oscuro, cielo Oscuro Azul, oscuro, azul de este tipo, vale, muy bien Sí, azul, sí, azul de este tipo Va, ya está, vale, a volar nos da 15% más de subir nivel y genera devoción un 15% más de despacio. Mm, eso va a ser una putada. Pero bueno, cosas de la vida. Este a volar. Para allá. Y me toca otro. Le vamos a mandar a venerar. Ahora mismo porque me interesa venerarlo. Tenemos otro, pero este se va a quedar con esta forma. Porque me interesa que se quede con esta forma. Eh, dime un número para rolear cuántas veces eh, le cambiamos de nombre. Sí. Seis veces. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Se va a llamar Angre. ¿Por qué? Porque puedo. Esto se va a quedar así y así, porque quiero, quiero tenerlo con esta forma. 15% más difícil subir de nivel. E ignora los desertores. Eso está muy bien. Y a volar. Otro adepto más. Venga, tenemos cinco. Y lo vamos a mandar a venerar también. Vamos, es que iba a decir, vamos a mandar a todo el mundo a venerar. No me interesa mandar a todo el mundo a venerar. Puedo construir mierdas. Eh, fuego para cocinar, ¿no? Porque ya lo tengo. Parcela para cosechar. Sí, vamos, vamos a generar una parcela. Ah, son así de chiquititas. Ah, me viene bien que sean así de chiquititas. Vamos a ponerla aquí. Ah, ¿cuántas puedo crear? Ah, las que, las que quieran. Uy, le... claro, me acabo de dar cuenta de lo que le puede llegar ahí a costar hacer esto. Claro, sí, sí, sí. Le cuesta muchísimo, lógicamente. Vale, vamos a construir esta mierda. Tacata, tacatá, tacatá y tacatá. ¡Hostia! Va una por una. Y como estáis viendo, siempre tiene más importancia la construcción. Viene, viene todo, Cristo, aquí a construir. Van todos lentos, eh, también os lo digo. Vamos a plantar aquí... Um, vamos a plantar de esto. Vamos a plantar de esto. Y necesitaríamos agua para, para poder regarlo, pero no tenemos agua para regarlo. Eh, ¿Por qué ha venido a plantar y se ha marchado? ¿Por qué esta gente viene, hace lo mínimo de lo mínimo y se pira? Ah, no, si sí, lo estoy regando yo. Ah, regar es gratis, es verdad. ¿Qué pasa? ¿Estás cansado? Su sí, hermano, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué chuchas quieres? Eh, ya. Eh, bueno, pues que se muera, hermano, es lo que hay. Limpiar. Mira qué contento está enterrando un cuerpo. Míralo. ¡Tú mira qué contento? Está! En fin. Ya. Eh, pues eso va a ser un problema. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué estás? ¿Por qué estás? Antes se supone que podías hablar con ellos Pero no, vale eh, vale, pues la fe está muy bien y tal Pero tengo una manera de aumentar la fe Que va a ser... ¡Sermón! Venga, a volar Eh, puedo... ¡Eh! Vamos a ver las dos, va Primero Sermón, mira Íñigo Ahora ya no tengo tres, ahora tengo cinco <risa> A ver. Vamos a poner más de la prisión para que pueda tener armas que me den a la gente. Venga. Ahí está. Desbloqueadísimo. Y me dan cosas. Ahí está. Y corona. De corona tenemos. Eh, declarar una doctrina. Vale. Y, y ya está porque no tengo más. Y sí, ya está Vale, vamos a declarar una nueva doctrina Baila alrededor de la llama Para comentar la fe de la secta Vámonos Toma Esto es muy turbio ¿eh? Realmente O sea, es muy puto turbio Ya, pero para eso necesito huesos Que spoiler no tengo Algún día eh, Y eso, en rituales Ahora tenemos esto son mierdas que yo puedo hacer, pero que okay, ahora mismo no tengo suficientes cosas para ello Así que yo voy más rápido que vosotros Si no, no si me paran eh, La fe básicamente es lo interesante, destruye Ojo, ojo, nivel de esto Si sí, puedes hacer un fuego para que tus adeptos bailen No sé qué, para hacer un fuego necesitas huesos Para hacer, un, para hacer huesos, para tener huesos Tienes que no solo matar a sus enemigos, sino que reventar sus esqueletos Me encanta el hecho de que es un juego ultra turbio con una estética super family friendly. Es impresionante. Um, ya, yeah. a ver cómo os eso. Tengo limpiar la caca, ¿dónde? Quiero decir, no sé, si no sé dónde hay. Ah, aquí mira. Pero no podéis ir al baño, hijos de puta. O sea, esta noche. Muy bien. Ya, pues ahora no puedo ver. ¿Qué coño es eso? ¿Qué podía ser esa? ¿Qué podía ser esa bola de luz? Eh, tengo que limpiar otra caca y no Hablar con Feljubre Feljubre ¿Qué hay bolas de luz y no sé qué pollas son? Eh, pues me falta uno Y no sé dónde chuchas está Tengo que limpiar tres cacas Y yo no encuentro más que dos Esta gente está durmiendo en el suelo Pues porque yo todavía no tengo Suficientes cosas Pero bueno, oye, la cosa de la vida Y la gente está durmiendo Por lo menos están durmiendo, que está bien Porque es que si no duermen a mí me rajan el cuello Quiero decir Epi, yo creo que lo acabo de ver, la, lo acabo de ver, creo, creo que me acabo de saltar, por que me acaba de saltar. ¿Por qué no, tío? Si sí lo he visto, me ha saltado en plan limpiar la caca. ¿Qué le puedo hacer ¿a la araña? Capturar. Ah, no, acabo de reventar a una araña llamado carne. ¿Qué puto turbio es este juego, de verdad? Eh, yo no puedo dormir, ¿verdad? No, bien, vale. Vamos a plantar de esto. Vamos a regar esto. Y tengo fertilizante que es eh, caca. Tremendo. Vale, a bola. Fertilizados. Eh, me falta, me sigue faltando una caca que limpiar. ¿Por qué no puedo reventar toda esta...? ¿Puedo dominar todo esto? Sí, pero voy a tardar como 14 años. Sí, de manera aproximada. Sí, unos 14 años Eh... ¿Dónde...? Pues parecido al puto árbol ese de mierda teniendo árboles con potencia de fuego Es que me falta una caca que limpiar Y no sé dónde está Y tengo que saberlo Claro, quiero decir Porque si no, no, no, no termino la misión Y si no termino la misión estamos mal Ah, la acabo de ver, está ahí arriba Vale, aquí Se limpia esto Ya está, hecho y la vamos a usar de fertilizante. Per perfecto. Teniendo una recompensa por parte de Fejulbre. ¿Fejulbre? ¿Quién es Fejulbre? Ah, es este, creo. Ah, no, este es al crear. ¿Puedo? ¿Cómo, ¿Cómo le cambio el nombre? Que no, no puedo escribir. al puedo escribir si le doy al este, creo. Nah. Está un poco calentito el portátil, ¿eh? ¿Cómo lo llamamos, gente? A este juego le hace falta pañales un poquito. ¿Cómo lo llamamos? Vamos a llamarlo los Secta, venga. El portal está un poquito muy caliente. Euska digi, Secta. A volar. Venga. Suena bien. ¿Verdad que sí? ¿Eh? ¿Verdad que sí? Cualquier parecido con la realidad es una mera coincidencia eh... Recolectamos esto El paquete de creo que es un poco muy pocho Así que vamos a hacer a coste de dormir A pesar de que no me haga mucha gracia Mejor que nada ya es ¿Qué coño es esto? ¿Cómo que fosa común? Impresionante son divinas porque ahora puedo construir sacos de dormir, ¿no? Sí. Eh, pues vamos a poner unos cuantos. Venga. Uno aquí. Otro aquí. Otro aquí. Otro aquí. Y otro aquí. ¡Ale, gente, a construir. Construíos vuestras camas. Venga, a volar. Oh. Está contento porque tiene una camita. Construíos vuestras camas. Venga. ¿Qué pasa? ¿Tú qué quieres? Eh, de nada Misión ah, cumplida Y ahora lo único que hay que hacer es Volver Volver a casita Estos siguen haciendo sus cosas El hambre está bastante A la orden del día Así que vamos a hacer unos cuantos platitos De De vallas Venga, con cinco vamos joyísima 1, 2, 3, 4 y 5 ale gente, a volar! Venga, comed Falta alguien que coma, falta este que coma Estos están comiendo y está todo muy bien Pero este pavo no ha comido Busca algo de comer, crack Busca algo de comida Tira Venga Y mientras tanto, nosotros nos vamos a por más mierdas Vale Vamos a ver. Todo esto. Que no me lo he puesto y luego no veo las cosas. Me voy a poner el chat en el móvil. Bueno. Ya, o sea, un poquito bueno, tarde. No, el chat hoy no tiene mucha está cosa. Ardiente. Pero bueno, oye. Ardiente. Aún así. Sirviente. Vamos a volar, vamos. Eh, llevamos dos eh, puertas, ardiente. así que vamos a intentar hacer otras dos, a ver si podemos. Venga, ¡hostia puta! Hacha la predicción. ¿Qué tengo ahora mismo de ataque? Aparte de nada. Hacha la predicción 1. Cuando las toxinas te infectan, solo desearás la muerte. Uh. Y luego tenemos toque de turba, que Si burca una fuerte erupción de los tentáculos muy poderosos. Es ¿Qué esto es? En plan. ¡Hostia puta! Claro, la gracia es. Diréis, ¿tendré que coger una o la otra? No. Coges la una y la otra. Venga. Que cuidado con la monster, que. ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué! ¡Ahí está! ¡Epi! ¡Que eso lo acabo de ver ahora! ¡Muere, hijo de puta! ¿Y puedo? Correcto, quedarme sus huesos. Dime. Ya veo lo que he entendido. Toque de Tula. Hasta luego. Hasta luego, Íñigo. Hasta luego, Buenas tardes. Venga, chao. ¡Perra! ¡Perra! Ya está. Y me dan hueso, que renta. Renta mucho el hueso. Vale, eh, vamos a tirar para arriba Tiene, tiene mucho daño esta puta mierda eh? Hostia puta Y diréis, Gaiska, ¿para qué te sirve lo de la mierda del de los tentáculos? Muy simple Lo vais a ver ahora mismo Salvo que ahora no, porque tengo cartas eh... ¿Tienes probabilidad de ganar eh, corazones o gana un este extra? Nah, vamos a hacer probabilidad de escudo Mirad, para que veáis Vamos a tirar para la derecha Lo más rápido que podamos Vale, si hay enemigos lo vais a ver En breves, instantes ¿Qué haces tú aquí, pedazos gilipollas? Qué hostia qué... No, me da igual, no que me, que me la suda, que me la suda Muérete, hijo de puta Le he dado eh, mirad Ahí lo estáis viendo, ¿no? El tentáculo hace eso Correcto Está... Uy, se ha bugueado Toma, te lo comes <ríe> Por gilipollas está, está realmente muy broken, eh O sea, parece que no Tipo, la gente diría que no Pero está muy, muy broken O sea, ahora pasa que no tengo No tengo el mismo fervor de estos de mierda para tirar Los hechizos. Pero que realmente está muy broken o sea... Ah, me ha dado Perra Muérete ¿Por qué me atacas? Eh, me dan huesitos, me dan cosas Todo muy mono, joder cuánto hueso Y tengo uno de fervor, lo de los tentáculos está realmente muy guapo Cama de camellias. Eh, Bien Creo Decoraciones, vale o sea, quiero decir. Está guapo. Vale, eh, puedo conseguir madera. Aquí tiene pinta de que hay adepto, pero es algo más. Aquí hay adepto nada más. Y aquí hay. Es que no sé qué es la casita esa, es tipo tienda, no sé qué coño es. Pero luego puedes eh... entrelazar cosas. ¿Qué hacemos, gente? Es que aquí pone que hay adepto, pero es como de secundario. Vamos a darle aquí. No sé qué coño es. Vamos a descubrir lo que es. What the fuck? Ah, vale, o sea, tengo que comprarlo. Le hago exactamente cero monedas. ¡Ale, te vas, crack! ¿Si le pego a este pavo? No me dejan pegarle. Me dan huesos. Me dan cosas, me dan carne. Eh, sh, sh, interesante, supongo. Eh, vamos a subir para arriba la piedra. Vale, aparentemente eso es comprar, correcto. Eh, ¿Por qué hay... Hostia, pepitas de oro. Vamos a robarlo todo, ya que estamos aquí. Yo no lo puedo robar y esto tampoco. Vale, pues a volar, vámonos. Vamos recto o vamos a la derecha. Elegís: Derecha, a volar. Vale, vamos a ver qué tal se nos da. Eh, robamos devoción. ¡Epi! ¡Epi! ¡Epi! ¡No! ¡Que me atazco, coño! Ya está, ya no, ya no me voy a atascar porque ya no hay piedra. A ver, pesaos de los cojones ¿Queréis? ¿Queréis? ¿Queréis conmigo? ¿Queréis conmigo? ¿Queréis conmigo? ¿Queréis conmigo? ¡Toma! Mierda, puta Eh, se ha envenenado Me jodes Aparte, me han, dado, me, han, me han dado full escudo Me gusta A volar Eh, que los escuditos Eh, que los tentáculos aturden Que se mueren De estos han muerto. Lo de la envenenación está guapo ¿Qué coño? ¿Qué es esto? Espada de la perdición Probabilidad de envenenar a los enemigos al atacar Es lo mismo es, Vale En vez de ser hacha que envenena Es espada que envenena le, le, El hacha tiene más daño Voy a quedar con el daño ¿Por qué? Porque puedo Dios Cuánto puto bicho de mierda Vale, acabo de fallar eso De una manera muy importante ¿Dónde coño crees que vas? Vale, crack, a volar. Me dan huesos, me dan cosas. Eh, llevo full escudo de una manera muy vasta. ¿Qué hostias? ¿Qué? No entiendo. Tampoco es ni siquiera entender. Ahí está, si rompo los esqueletitos estos, me dan huesos. Que me interesa bastante. Ni puta idea, pero me interesa ah, va ah, vale, son tipo cadáveres O sea, a ver, no son, no son cadáveres, pero sí Tengo que reventar los cadáveres Pua, que, que, uf. Eh, cosas y Solo de lava, mira por donde piensas que son decoraciones Ya tenemos un par de cositas Vale, y diréis, pues ya está, entra la puerta, ¿no? No ¿Por qué? Pues porque me he dejado aquí abajo algo Y posiblemente si algo que me dejo aquí abajo Sean cartitas Y las cartitas siempre vienen bien ¿Y por qué siempre viene bien? Es mejor que las cartitas Vale, tenemos Espada de misionero, daño con 1 tres velocidad 1 Disparo flamante 2 O cuchillo de apóstata 2 Esto me interesa Porque es más daño Y la misma velocidad a reventar hortos Bueno, espérate, este tiene veneno, ¿no? Sí ¿Y este tiene veneno? No Uh, nos interesa veneno o nos interesa daño Porque nuestro arma actual tiene, creo que son 2,3 de daño 2,4, es que es, es nada menos O sea... Nah, nos vamos a quedar con esto Ah, he, re he reventado He reventado mi arma anterior, vale, guay eh, pues al final no nos ha servido de mucho Espera, eso significa que si reviento... No puedo reventar esto Bueno, da igual Pero, pero, pero, pero Pero me acabo de dar cuenta Si la cojo Y luego la suelto Ahora sí que me deja reventarlo Ahí está, dineros ¿Qué dirías? ¿Gais que es una moneda de mierda? Bueno, hay cosas que me están costando 5 monedas Una moneda es una moneda ¿Sabes lo que te digo? Bueno, y anyway, me he dejado esto sin reventar ¿En serio? Que son esqueletos gratis, tío O sea, quiero decir, no Vale, y vamos a la boss fight A volar Vámonos A robar Ahí está ¡Buah! ¡Cuánto puto bicho! Deja de moverte Apoyo. Disparo flameante 2 No me interesa, gracias A ver, ¿a qué os coméis esto? ¡Ale, a volar! Pues te comes el tentáculo, tú también. ¡Oh! Me acaba de quitar la vida falsa esta. Vale, guay. Eh, aquí, hay, aquí hay huesecitos. Aquí voy a reventar esto. ¿Por qué? ¿Por qué puedo? ¡Ale, a volar! Eh, ¿Cómo voy de vidas? Dos de escudo, una y media de vida falsa y dos vidas y media. ¡Hostia! Vamos muy bien, ¿eh? Carne. Me dan espada de misionero 3, cuchillo de apostata 3. Esto ya empieza a ser bastante daño, ¿eh? Esto ya empieza a ser bastante daño. Pero es que prefiero veneno, honestamente. O sea, prefiero veneno mucho antes. No es tan relevante la cantidad de daño que me sube. Ahí está, 1 y 2. Tenemos otra doctrina, gente. Let's fucking go. Y ahora toca volar. ¿Qué hostias es esto? ¿What the fuck? Reposiblemente si le. Vale, envenenado ¡EPI! Mierda. Nah, se puede, se puede, gente, se puede, se puede con él ¡EPI! Mierda. Casi me da, casi me da esa puta mierda. Vale, sí, eh, correcto, eso te mata. Vale, es, es estando muy cerca. Y se mueve realmente muy rápido, mi puto personaje, ¿eh? Vale, tiene pinta de que ha en fase 2 ya. Le he vuelto a envenenar. Tiene pinta de que entra en fase 2. Tiene muchísima pinta de que entra en fase 2. Está atacando mucho más rápido. Tiene un pintazo de que entra en fase 2. Lo malo es que no le he envenenado por hablar. Casi le pego Bueno, perdón, casi me pega A volar Dios, qué cojones Qué turbio es este personaje A volar No le he tirado ni siquiera unos tentáculos Vale, eh, no sé si... Sí, vale, bien Puedo pillar 13 vallas 15 de madera o 6 de piedra La piedra aparentemente es súper codiciada Vamos a pillar vallas porque así puedo hacer comida Vale. llevamos tres de la puerta Vámonos eh, 77 huesos si no soy, si yo no soy el señor de los farmeos decidme quién lo es qué te pasa señor qué quieres Um... Que sí, que seas un hijo de puta y que seas un dictador. Bien. Esto me interesa. Esto me interesa muy fuerte. Porque así puedo hablar con ellos algo que antes intento y no podía. Vale. Eh, Ahora puedo hablar con ellos. Bueno, hablar. Sí, dicen leer mente, pero en verdad es literalmente hablar con ellos. Íñigo, por favor, saca una captura de eso sí. saca, saca un clip y de eso sacamos una captura Vale, interactúa con un adepto y lee su mente Ya, pues cuando sea de día, posiblemente, porque si no es de día Bueno, puedo Puedo invocarlos de noche eh... Sermón, vamos a entrar por Sermón Me falta gente a la que adoctrinar, me acabo de dar cuenta Es, es bastante error hacer esto Y la corona Son Son unas piedras de los mandamientos Para declarar una nueva doctrina Vale Y vamos a declarar una nueva doctrina Viene más allá Viene más allá Reconforto los discípulos que la muerte no es el fin Háblales de las liturgias del pan de cada día Predica sobre el, Háblales de las liturgias de la, del pan de cada día Y estamos en una secta Quiero decir, ¿Mensajes subliminales? Ninguno Eh, predica sobre el valor de los bienes terrenales, Ese es lo que significa ser obediente Y consigue que profesen amor y dedicación Vamos a darles esto ¿Qué convierte un adepto en virtuoso? Ya os cuento hay que elegir eh, rasgo fiel, desbloquea de un rasgo, todos los miembros de la secta reciben el rasgo fiel generan devoción más rápido, todos los miembros de secta trabajan un 15% más rápido Vamos a generar devoción, que me interesa más. A declarar doctrina. Este juego es precioso. Este juego es precioso. Vale, eh, y doctrinas ahora sí. Es cuando podemos ver el registro de doctrinas. Ahí está, viendo más allá. Trabajar y venerar, que es lo que tenemos. Vale. Y ahora en rituales Puedo aparentemente hacer esto, Sí, vamos a hacer esto, va Que bailen toda la noche, va Qué cojones es esto Y cosa como una captura de esto No lo sé, pero da miedo LOL Si no puedes una captura saca un clip y luego sacamos captura Hay un botón de clip. ¿Qué hostias? Ah. ¿Cómo? Eh, vale. Puedes bendecir a tus autos una vez al día. Vale. Vale LOL ¿Puedo ir a su casa? ¡Eh! Este mapita no lo había visto Está muy mono este mapita Joder, ¿cuántas cosas? ¿Lol? Voy a decir LOL Interacto activar un una... Epi... Recibir Sí, recibir Hostia puta Esto es mucha mierda y puedo hacer esto, que es lo que me interesa. Vamos a hacer la fase común porque dentro de poquito empezarán a morirse de los adeptos de edad, básicamente. Y ahora, eso es, debería abrirse el segundo set. Vale. Entonces, eh. Esta, carne. Y tú, señor. Íñigo, roleo de nombre. Y ahora, otro. y ahora otro Enano Con H No, otro Ya sabemos que el pico es un enano Petre No, no me gusta Juyul No Breti No Munabre No Angre, Argre Vale Ya tengo uno que se llama así, pero da igual Forma Es una puta raya. ¿Eh? Se va a quedar igual, pero bueno Eh, Yarhul. Vale Ale, A la bola Me gusta el que tiene cuatro cuerpos Es inútil este Eh, sí, literalmente sí, literal. Bueno, ¿cuál de todos? Este Derecha. Este no tiene cuatro Ese no Pero, sé. vale, de otro color Porque ya hay uno que tiene este color Rosa ro no, no, no. Ro A correr Eh, aparentemente es tonto 10 de menos y el auto se cura un 15% más despacio Tú eres tonto, hermano Poco. Creo que va a acabar siendo un poquito... El, el hombre va a, va a acabar siendo... ¡Hostia, está viejo ya! Buah, lo vamos a sacrificar de una manera Barbatos Me parece bien Vale, eh, y la forma se queda así Color eh, rojo. Ahí está este Tiene cosas buenas Vale Vale, bien El que está viejo Es que tiene una pintaza De que, de que va a ser sacrificado Se acaba de quedar dormido En el puto suelo eh, De hecho, al otro No le he podido mandar nada Porque es viejo eh, Vamos a mandarle A venerar, va ¿Puedo sacrificarlo? No Vale, vamos a bendecirlo aunque no sirva de nada Pensamientos He tenido una buena vida y He sido un buen sirviente Pero, ¿sabes? Va empezando La secta tiene un nuevo miembro Cada vez somos más Y me ha salvado Me he rindo de ti, tu secta eh, eh... En fin Vamos a ver, tú Caballero Eh... Te voy a... No, quiero... No, no es eso lo que quiero Quiero bendecirte Interactuar Bendecir Ahí está. Para que sea majo. Ah, no. No, no quiero. No quiero molestarte. A dormir, sus Ah, pues ya no, ah, ya no dormís. Vamos a limpiar esto. Para que luego no me se quejen. Dar regalo. Qué puto regalo voy a dar. Literalmente no tengo de eso. Vamos a bendecir a todo puto Cristo, venga. Interactuar, vende. ¡No dormir, no! Interactuar, bendecir A volar Ahí está ¿Se va a dormir? No, vale eh, ¿Se ha reventado alguna cama? No, pues decían que se iba a reventar A ver Interactuar, bendecir Ahí está, muy bien Muy bien, muy mono todo eh, toma A ver Voy a interactuar, bendecir Venga A volar Eh, pero ahora tiene dos Qué guapo poder colectar vallas también. Están reventando la piedra esta, que con la que vamos a tardar literalmente siglos. Pero bueno, ellos la revientan porque son muy majos. Como Además, de hecho, dato curioso, estáis viendo que la piedra está hecha en tres sprites. En tres o en cuatro sprites. Entonces se están reventando todos los sprites. Pero de manera eh, individual. O sea, unos están pegándose más tarde que otros. Lo estáis viendo, ¿no? la piedra no se mueve en plan frente. Cositas de diseño de videojuegos. Vale. Y yo estoy aquí porque, bueno, si me quito esta piedra de, esta piedra de medio, mejor. Ah. Podemos poner más mierdas. Es bastante grande. Así que si ya tienen una parte de hecha, pues. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Y se acaba de dejar una mierda en el camino encima. Vale, vamos para atrás. ¿Ah, te este lo puedo bendecir? No. Vale, ¿cómo vamos de hambre? Eh, bien Vamos bien de hambre ¿A ti te he bendecido hoy? No, pues a bendecido. A volar eh, vamos a bendecir a este también Y a estos no sé si los puedo bendecir Teniendo en cuenta que es un nuevo día Sí, bendecir a lo mejor este lo puedo bendecir un par de veces antes de que me se muera Porque hasta ahora no puedo sacrificarlos ¿Qué quieres? ¿Todo más más... eh... Vale ¿Cómo? Haz que hambre, coma plato de hierba Vale No, no, no, si lo quieres yo te lo doy O sea, quiero decir Enhorabuena eh, voy... o sea... ¿Quieres un plato de hierba? Vale eh, ¿puedo, ¿Puedo hacer un plato de hierba? Plato de hierba. Vale. Eh, 25% de probabilidad de provocar una enfermedad. Si tú lo quieres, yo te lo doy. Quiero decir, es culpa tuya, no mía. A mí no me mire. Vete a comer. Ve, ve, ve. No, no, no, ve. Ve. Si se lo come y se pone enfermo y me va a dar las gracias. Apuestas. Vale. De nada, supongo En fin, eh Bueno, caballero, ya que usted no puede hacer nada Porque es usted muy mayor, al menos venere O algo, ¿no? Tampoco puede, joder Ya, eh Pues entonces yo que sé, tío ¿Tienes hambre? No, tiene, no tiene mucha pinta ¿Qué hostias? Ya estáis vomitando, cago en la puta ¿Qué os he dicho de salir el viernes de borrachera? Eh... Vamos a ver, ¿podemos dar sermón? Sí. Te empieza a estar llenito, eh. Te empieza a... Mira, el otro viene, viene lentito. Vale. Hace un careta. Oye, pues unos les vendría bien, porque están comiendo platos de mierda de manera literal. ¿Puedo hacer algo más? Eh, está un poquitito la vez, está todo. Dos. Vale, bien. Eh, rituales no relevantes. además se está recargando. Ni doctrinas tampoco. Esto es estado de doctrinas. Vale. Vamos a ver si podemos sacar el cuarto hueco, gente, de esto. Gracias. Vamos a regar. Es que estáis viendo, ¿no? O si sea, esto no es un roguelite. Esto es eh, ambas: gestiona y roguelite. Si solo queréis un roguelite, no juguéis a esto. Si solo queréis gestionar, no juguéis a esto. Porque aquí os estoy destruyendo, os estoy destruyendo. He buscado a DJ Secta. Íñigo, captura. Tremendo. Cabaña solitaria. Uy, hay, aquí detrás hay, hay cosas. ¡Rata! Tremendo. ¿Qué hay por aquí? ¿Puedo robarle las vallas? Sí, sí que puedo. Pues le robo las fallas. Yo no necesito más que él. Vale. ¿Puedo? Sí, sí, también le puedo robar esto. Me gusta, me gusta poder robar cosas. Gracias. ¿He visto qué chuchas hay aquí? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Oh. Eh... What the fuck Ah, vale Sí, pero primero quiero esto ¡Poma! Ya está, ya puedo dar un regalo Porque tenía que dar un regalo, ya puedo dar un regalo Vale, pues a vamos a jugar la matatena Dificultad Un juego 2 en el que hay que arriesgar para ganar Vale, gente, esto tiene pinta de que va a ser un blackjack como una puta casa Vamos a ver Tu mutación es la suma de valor de todos los dados Iniciar el mismo número en los dados consecutivos Multiplica su valor Destruye los dados del oponente los, Igualando tus dados a los suyos Vale Mucha magia no tiene Empieza él el... Acabo de tirar un 3 Yo tiro un 5 Vale De momento yo gano Él tira un 6 Yo tiro un 1 Pues dónde hostias lo pongo Pongo aquí creo que, eso es, es, creo que estoy entendiendo bien el sistema Dos o sea, Lo pongo aquí ¡Ah, vale! Creo que acabo de entender el sistema O puede, puede que no, ¿eh? Si yo este 3 lo pongo aquí ¿Qué hace? ¡Ah, vale! Ya comprendo Vamos a poner aquí Tengo ocho porque Se multiplica ¡Oye, hijo de puta! Toma. Borja te desea suerte. Gracias, Borja. Me voy a poner aquí. Vale, vale, vale, vale. Estoy, estoy comprendiendo el sistema, creo. Si igualo o puntuaciones. Es cuando puedo jugármela. ¡Oye! Cuatro. Sí, el cuatro afuera, eso es. Ese 3 está muy bonito, pero acaba, acaba de llenar dos huecos. Eh, yo este 1 lo voy a poner aquí. Tengo 8, se multiplica. Ese 2 está muy mono, pero no puedo hacer nada contra mi 1. 6, fuera, a correr, venga. Vale. Ahí me toca un 1. No puedo hacer otra cosa, que ponerlo aquí. ¡He ganado! Hostia, he ganado por una. Está complicado, ¿eh? Me gusta este juego Carta del tarot Tremendo O los caracoles Vale eh, He dicho esto, ya está, podemos marcharnos eh, No, creo que no voy a... No, creo que no Borja, 14 meses de sub, lo acabo de ver Vale, eh, y a todo esto Vamos a entrar. Vamos a abrir la casita. Vamos a darle un regalo a alguien. Al viejo no, porque el viejo se va a morir. Vamos a darle un regalo a... A este que parece majo. Tu caballero. Em... Interactuar. Pues le voy a dar un regalo. ¿Cachan? Le he dado una figura de mí. Le he dado literalmente una figura de mí. Un cacho de piedra Y encima te voy a bendecir No puedo bendecirlo Vamos a recoger esto mejor te el santuario esta poción Vale, esto está muy bien Esto está muy bueno Me gusta mucho este puto juego O sea Hostia puta Eso es muy grande Impresionante todo Lo están mejorando ellos No yo Creo que el pavo acaba de potar o algo, ni puta idea. Secta eh, Mejorada. Perfecto. ¿Qué te pasa a ti? Tazas. Vamos a añadir fertilizante a las cosas. ¿Esta ya lo he consumido todo? Joder. Qué rápido. ¿Tenéis hambre? Un poquito. Pa parece ser que un poquito. Vamos a hacer platos de vallas. Ehm. Plato mortal 75% de probabilidad De que la adepto muere instantáneamente 100% de probabilidad de soltar recursos valiosos O sea Esto es peligro máximo y absoluto No voy a hacer esto ni de coña No, no, no, no, no, no. Vale, pues vamos a hacer un plato de vallas Para que coman todos, y ya está A cocinar, venga Pam Pam, pam, pam Pam a volar, gente. Comes. Comes. Comes. Comes. Comes. ¿Cómo dominaba no esto? Muy poco. Perfecto. ¿Cómo dominaba no esto? Eh, no lo suficiente. ¿Cómo dominaba no esto? Un poco. Vale. Vamos a pasar al sector 4. ¿Qué pasa, Íñigo? Es la hora. ¿La hora de qué? Es la hora. A mí me gusta este juego. Eh, pero es la hora. Así que... Mira esa pantalla de abajo. Espera. No, no. mira. Quiero ver si hay caca. Mira. De manera no irónica. ¿Dónde está la caca, Robin? ¿Dónde está la caca? Me voy a poner aquí. ¿Aquí el asunto? Está mi monster. ¿Dónde está tu monster? Aquí está tu monster. monster. Creo que a mí no se me oye, pero bueno, da igual. Yo grito. Eh, ¿Me puedes hacer un hueco un poco más que esto? Estoy oprimido. Por el heteropatriarcado. oprime más. Sí, efectivamente. Eh, creo que los créditos están mal, así que no me voy a jugar a ponerlo. Imaginaos Vamos. que los créditos estén mal. Vamos a probar, a ver. Sí, bueno, están más, más o menos bien. A ver, define más o menos bien. ¿Qué vale, pasa? ¿Tenemos, bueno. ¿Tenemos nuevos subs? Eh, creo que no. Pues entonces, ¿por qué iban a estar mal? Ah, mira, si está todo de puta madre. Pues efectivamente ya puedo hacer streamings otra vez con la tablet Tachan, ¡Magia de la Así vida! Así que... Eh, señores, señoras, señoritos y señoritas, está aquí el culto del cordero. ¿Qué te ha parecido? Me gusta mucho esta mierda ¿Te ha gustado? Me gusta mucho esta mierda Hay una persona a la que hay que agradecer eh, Que no aparecía los créditos el, Ya, es que Íñigo, de verdad, aún tienes un trabajo y no sabes hacer el trabajo Mira, mira, aquí, aquí eh, gracias hombre misterioso por el culto del cordero O sea, yo ya le tenía ganas de base a este juego Pero honestamente No esperaba pasármelo tan bien porque soy un puto manco Como habéis podido observar en muchos de streamings Que llevamos ya, entonces tenía miedo de ser Demasiado manco y frustrarme mucho con el juego y que no me gustase Es que es una puta obra maestra. O sea, es que Qué bonito es este puto juego, de verdad, gracias hombre misterioso Porque yo no tengo 25 pavos para gastármelos en este juego No mierda No voy a hacer eso no, Es muy mala idea hacer eso Haz clip de esto, Miquel, por favor Corazoncito Me parece que Michael. estoy mirando un catalejo, eh, A ver? A ver? A ver? Gracias, hombre, misterioso Efectivamente Gracias Eeeh que con la mano, de verdad ¿Y a quién más hay que agradecer? Eh, pues a Borja por esta tele No, no A la volar, tengo que agradecer Bueno, también eh, pero... ¿A quién más hay que agradecer ya para terminar? Nos vamos, ya, fin eh, obviamente a los viewers. A los que vieron porque vieron. Ah, pues pues sí, a pues, los sí, que sí, a los han estado. Y a los que volverán, pues porque les esperamos aquí en el canal de Twitch. Eh, siempre que hacemos cosas. No se me da bien hacer lo lo hoy. Es suspiro. viernes, estoy medio dormido. Cállate, que ya despido yo. <risa> Gracias por vernos, un saludito, un beso y hasta la próxima. Va por vosotros.